Un, pudimos ver a nuestro representante de la policía en la región nordeste, al, al, al Alberto Ten, el general eh, que está de puesto en San Francisco, quien está haciendo su labor. Y la gobernación provincial de Duarte se estrena con el inicio de la, del mes de la patria, en este caso Luis Núñez, pudimos ver otras autoridades. Pero que, que, me, que me... En el medio de mi conversación con el público, mientras estábamos haciendo la transmisión, agradecerle a Telenor, porque siempre está en los mejores momentos de su pueblo, transmitiendo todo, toda la cobertura de este gran acto y sobre todo las, el significativo que tiene que ver con respecto al reconocimiento de Duarte. Entonces, dentro de los visitantes tuvimos unas declaraciones del ministro de Interior y Policía, eh, ¿cómo se llama? José Ramón Fadul. José Ramón Fadul. Si tienen, por favor, el máster, el momento en que Joanny Paulino, nuestra reportera, le hacía la pregunta por la visita, creo que es la primera vez o ha venido, vamos a escuchar. No matizar. El proyecto del de, el plan de regularización de extranjeros irregulares, que le llamamos irregulares precisamente para no matizarlo, fue el más ambicioso que se ha hecho en América. Y cuidado en no otra parte este del mundo, con, con esta movilidad que ha habido con el problema de Siria, Irak y esos países. Nosotros hicimos un buen plan y es un plan que se está ejecutando. Ahora, tenemos una migración que está ahí y que nosotros estamos fortaleciendo todos los días más la frontera para que esa migración, esa inmigración, sea controlada y sea legal sea legal y se está llevando a cabo. Ahora, debo recordarte que nosotros tenemos dominicanos, más de 2 millones en Estados Unidos, inmigrantes. En Europa hay, hay más de 600 mil dominicanos. Nosotros somos un país de inmigración también. No es que vamos a perder el problema de soberanía, porque eso jamás puede ser cuestionado, ni la independencia este país, ni la soberanía nacional. Jamás. Somos pueblos distintos, con culturas distintas, idiomas distintos. Pero debe haber respeto a la dignidad humana. Seguridad fronteriza, un tema que... Todos los días más fortalecido. Tenemos un Ministerio de Defensa, y el caso del Ejército Nacional, que ya, bueno, hay drones, hay cámaras, tenemos 4W, tenemos todo tipo de vehículos, mayores controles, mayores puestos, están más fortalecidos, mayores militares que se sacrifican todos los días más por su país. Es una frontera más cuidada. Es decir, que yo no me pude contener, a pesar de que no lo tenía... Cercano, pero estábamos transmitiendo a apenas a unos metros y cuando escuché estas declaraciones simplistas del problemazo en los cuales él se o ellos se han embarcado porque resulta que mucha gente de forma peyorativa trata de denostar y nos enrostra a nosotros por ustedes tuvieron inmigración y quisieron ustedes saben lo que sucede que hay algo que no se menciona, es que le entregan a migración a la Fuerza Nacional Pro Progresista, pero previo, con un decreto del presidente donde le transfiere todas las operaciones de control de migración, que es la que tiene que velar por el cumplimiento, se la transfieren a este señor, y desde entonces ha sido el director de los asuntos migratorios, aparte de su, de su gobernanza con los gobernadores provinciales, también tiene que ver con el enlace con los ayuntamientos. Es decir, un poder concentrado para dirigir la política migratoria en nuestro país y él se justifica, y es lo más terrible que he escuchado de un ministro y el día de Duarte, de que se ha hecho uno de los proyectos más ambiciosos de América Latina y hasta menciona Irán. Yo no sé qué es lo que tiene que ver. Siria, Irán. Siria, Irán. Donde se han desplazado millones y millones. Donde ¿verdad? se han desplazado millones y millones, pero no porque sea la misma situación de Haití. Allá hay guerra, allá hay terrorismo, allá no hay un árbol plantado, un solo árbol. Ustedes ven los árboles al lado de los edificios en la zona urbana que está todavía, que está habitada ahora. Entonces, pero para mí fue una, una frescura de este señor, el día de Duarte, justificar que hay dominicanos en Estados Unidos, y es lo mismo. Los dominicanos van allá con el plan y propósito de restablecerse sin un papelito. Los dominicanos van allá pagándole por 500 dólares, para venirse a regular aquí. Y es el mismo proyecto de vida. 300 millones de habitantes a 2 milloncitos de dominicanos desde los años 1950 o 40 a la fecha. ¿Ustedes están escuchando? Sí. Y aquí en cuatro años, más de un millón más de 2 millones de haitianos. Porque este grupo de carajo le ha, le ha interesado comprarle el proyecto a quienes tratan de resolver el problema de Haití con República Dominicana y que él dé de esa declaración es aquí el día de Duarte para mí su visita fue infructuosa y en su forma eh, prácticamente sarcástica y burlona se me pareció a su hermano Ernesto Fadur, en las en las cómo que en la en los arranques de, de, del doctor Fadul. Óigame, pero solamente una persona con esa morbosidad puede establecer criterios de situaciones tan serias a minimizarla y a comparar la salida de los dominicanos hacia el exterior Por necesidad, vergüenza tiene que darte Porque si tú no le propicias las condiciones a los dominicanos No nos tenemos que ir como está pasando en Haití Haití tiene que salvarse Vamos a una llamada Buenos días Sí, sí, de Pimentel Saludos, Saludos. Saludos. Le habla César Hernández, el candidato y casi y César. Seguro. Muy bien, muy bien, César, César. Sí. Qué bueno sí. ¿Cómo va la candidatura? Bueno. Bien La manifestación más grande que se ha hecho en Pimentel la hicimos el sábado, donde nunca lo que se hizo en Pimentel, eso es increíble. Un Ajá. pueblo apoyándome. Muy Todo bien. Todo el partido, es un arco iris lo que tengo en Pimentel. Un pueblo apoyándome. Gracias. Sí, para saber por quién es que va a votar. Gracias. Muy bien. Entonces, sí. entonces... Eso para mí fue una nota discordante en todo el proceso y la visita que nos extendieran estos funcionarios. Y esperamos que la sociedad comprenda la importancia de conservar la memoria histórica del pueblo dominicano, para que no repitamos esos mismos errores. Funcionarios funcionario de esta categoría Comprometido con unos proyectos internacionales en los cuales está embarcado el gobierno Prometiendo hasta el punto para conseguir la pasada reforma del 15 Para que vieran hacia otro extremo la política de género, la, la fusión de la isla la, Los cambios de los textos de historia para las escuelas Reduciendo al máximo nuestra memoria Eso no debemos permitirlo Ojo dominicano y ya tenemos el compromiso de conservar esta patria íntegra como, lo, como la precisó Duarte. Y ya lo decía Roberto Santos, a los revisionistas de las vidas individuales de los, demás, de los dos patricios queriendo minimizar la estatura política, militar y arrojo de Juan Pablo Duarte, no van a lograrlo porque Juan Pablo Duarte lo supera por muchos. Esa es la verdad y ese debe ser nuestro norte. Gracias a Francis por su comentario.